Hola amigos y amigas de YouTube, aquí GTA ssz en un nuevo video, esta vez un poco peculiar, como vieron en el título. El Kiwi llega a su fin. Para los que no saben qué es el Kiwi, les haré un breve resumen, es una operación especial donde puedes conseguir objetos múltiples. Armas, equipación, skins, logros, entre otras cosas. Y como ya mencioné, está llegando a su fin. En la página oficial, vemos una publicación o noticia, aquí les estoy dejando la foto por si lo quieren leer completo, y el link en la descripción. Se los resumiré un poco. El QI finalizará el 1 de octubre, los participantes sueñan con poseer las armas, a Kalfa y la Cris Super Vector Custom, pero se hará su sueño realidad. Para que podamos ensamblar las armas de eventos únicos más rápido, han agregado la oportunidad de recibir recursos de nivel 5 de todas las cajas. Por supuesto, cuanto más bajo sea el nivel del cajón, menor va a ser las posibilidades de que los recursos del nivel 5 caigan. Sin embargo, tal oportunidad queda. Las tasas de caída de los recursos de nivel 5 desde la caja de platino han permanecido igual. ¿Cómo se si obtienen dichas cajas? PvP. Keep Play, ¿Partidos clasificados y operaciones especiales, no misiones cooperativas? Así que, si tienes el Kiwi, aprovecha el tiempo que te quedan para conseguir dichos objetos, y logros. Los logros que se han venido acumulando, pasarán a nuestra cuenta una vez termine el evento, por evento me refiero a Kiwi, los logros serán enviados a nuestro inventario, y así poder elegir a qué servidor queremos que se envíe, ya sea Norteamérica, o Europa. Ok, esa es la información oficial. Ahora... Desde mi punto de vista, y mis consejos, son los siguientes. 1. A mi parecer no podremos craftear más las armas, ak -Alpha y la Chris Vector. Una vez finalice el Kiwi. Anteriormente, en el Absolute Power, se encontraba una página alterna donde se crafteaba el ak -Alpha. al parecer, ya no será así. 2. Te aconsejo, que farmees los recursos más rápido. ¿Cómo? Jugando, Free For All, quedando primer lugar y ranqué ganando y primer lugar esto te dará una caja las posibilidades de que sea platino son altas 3 completa todo muy rápido para que obtengas recompensas 4 a mi punto de vista creo que no volverá el mercado o marketplace eso ha sido todo muchas gracias por tu atención deja un like suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas de ningún video Muchas gracias por los 825 suscriptores que tengo actualmente. Un saludito especial a, Pimienta, Juegalin, Xayon, Yoma, Mr. Wolf. Un saludito y chao a, Xt, GTA.